si usted en un momento dado está actuando de una manera que no es la habitual en usted que usted está excediéndose en algo que usted está haciendo algo que está fuera de sus normas de vida normal pare y revise su ego porque a lo mejor está o demasiado crecido o demasiado disminuido y en ambos casos el ego lo va a traicionar y lo va a morder ¿por qué? porque lo puede convertir en una persona arrogante una persona necia una persona que no entiende razones en una persona que a fuerzas quiere ser el que lleve la pauta y el que tenga la razón y quiero decir algo que es muy cierto la razón de las cosas vale la mitad de lo que son verdaderamente las cosas y tener la razón no vale ni la cuarta parte si alguien quiere tener la razón, regálesela. No vale la pena que usted y su ego defiendan esta postura de tener siempre la razón. ¿Por qué? Porque esta postura de querer tener siempre la razón es una mordedura o traición del ego. Por eso creo que de alguna manera debemos revisarlo. Por favor no vayan a pensar que soy ni psicólogo ni psiquiatra. Le estoy diciendo cosas completamente razonables. Yo en, alguna, en algún punto lo leí seguramente, pero yo me he revisado a mí mismo y me he descubierto a mí mismo diciendo cosas que, por favor, haciendo cosas que nunca hago y diciendo cosas que nunca digo. Entonces, me pregunto a mí mismo ¿por qué estoy actuando así? ¿De cuándo acá me surge a mí este afán de ser agresivo si yo no soy agresivo? ¿Por qué tengo yo que querer tener la razón? Si para mí mismo la razón no vale nada. Si yo le estoy sosteniendo a usted que si alguien quiere tener la razón, regálsela, regale la razón, no vale para nada. Usted lleve siempre una vida fluida, una vida cómoda, una vida empática con el mundo y para ser congruente con ciertas doctrinas, con el universo, con el cosmos. Miren, un ego bien cuidado le impide a usted hablar mal de los demás. No hable mal de nadie. De veras. Bueno, a lo mejor usted puede pensar mal de alguien. No se puede pensar, este tipo es un ordinario, esta este tipo es una corriente. Pero vuelva atrás el pensamiento. ¿Por qué tiene usted que pensar eso? ¿Qué, qué, ¿Qué parte de su mente está diciéndole a usted que ese tipo es un ordinario o que esa chica es una Chica corriente. Revise su ego porque cada quien es cada quien. Cada quien tiene su personalidad. y Uno tiene que aprender, primero, a respetarlos. Segundo, a tratar de ser empáticos con ellos. Y tercero, a rechazarlos si de plano no nos van. Y si de plano no nos van, pues déjelos. No hable mal de ellos. Vamos, ni siquiera piense en ellos. No, no ocupe su energía mental, su energía espiritual, por así decirlo. En lastimar su propia estructura con la presencia en su mente de tipos y de tipas que no le van, aparte los de su vida. Y algo más: si alguien está haciendo bien las cosas, si alguien tiene una personalidad deliciosa, si alguien tiene, tiene una personalidad atractiva, si alguien es una persona carismática de esas que siempre cae bien, felicítelo, felicítelo y disfrútelo. No lo critique no lo censure, ¿por qué?, porque si ya le cae bien, pues ya le cae bien y si tiene cosas y habilidades que usted no posee, trate de entender cómo son esas habilidades, cómo se adquieren, cómo funcionan para que usted y su ego puedan funcionar de esa manera armónica con el resto de la comunidad, con el resto de la sociedad y con el resto del mundo. Amigos, eso es todo lo que tengo que decirles hoy acerca del ego.